Hola amigos, tanto tiempo eh, me he perdido, sí lo sé, me he perdido, pero fue por cosas de... por otras cositas Oh, oh, oh, si vos esperabas que había quilombo en The Ringcraft, el evento de Grefg, que salió como el culo Que todos los streamers están bardeando y diciendo, no, que ¿Qué evento de mierda, y el público también dice que evento de mierda Y yo lo miré y dije que evento de mierda, y todo es una mierda, y Twitch Rivals es una mierda y bueno, vos pensaste que eso estaba jodido? Que no, que te quedaste corto, amigo. Que si viene algo mejor todavía, se si viene algo mucho mejor. Quilombo, entre Argentina y Comic Con, y entre um, comic, eh, comic Latin, eh, no sé cuánto, verga, hay un, una cosa. Pero bueno, te quedas vamos, al lío. Me parece un canal de salseo Toma, y en tu casa hijo vos. De... Creo que todos fanáticos de cómic de, o de anime o cualquier cosa conocen lo que es la Santiago Comic Con, donde se hizo la primera Comic Con convención de, de, así de frikis y todo, de gamers, gamers y una mezcla, porque éramos todos unidos, después no, nos separamos con el tiempo, pero antiguamente el que le gustaba los cómics le gustaba el gaming y así, el anime y todo, ahora se han hecho como, como tribus, ¿no? Como castas ahí, vosotros viste como el señor de los anillos, está el elfo, el golfo, la golfa, y el enano y así, bueno ahora tenés el otaku, el streamer, eh, el cómic, el geek, ¿viste? que no, somos toda la misma mierda. Pero así empezó, y Argentina compró en un momento la licencia para hacer la Comic Con acá. Y bueno, cosa que es muy disfrutable porque yo mi sueño siempre también fue de, de ir a una Comic Con. Y lo pude cumplir gracias a un amigo, pude ir a la primera que estaba en Miguelete. Y creo que fue la 2014 Y después pude ir dos veces más O tres, dos veces más creo que O tres, no me acuerdo eh, pues, Que le ha pasado siempre que fui y la pasé de putas madres Y el mes pasado El mes pasado, amigos eh, Descubrimos de que había Iba a venir un, un evento más Un evento más Y como se llamaba la... y, Es más, le mandé un mensaje a un amigo le Digo, viste que viene un evento de Comic convention Latin, Latin America Latin America, guarda Pensé que era algo mexicano, pero no, es peruano, es peruano Bueno, eh, se ve que estuvieron vendiendo entradas Que estaban haciendo todo un tema Pero yo no estaba muy bien Yo estaba esperando y dije, bueno, si aparece el evento ese Y lo transmiten por stream eh, Lo veré y comentaré un poquito de la movida, ¿no? Pues que eh, no, que no, que no, que no Porque un amigo me mandó y me dijo Amigo, y vos pensabas que el quilombo que tiene Gref Controlar eh, controlar otros creadores y con Twitch, ¿vos te pensás que eso es jodido? Que no, que cerrar el culo, petalo ahora ya mismo, cerrarlo para agarrar una salchicha con la boca, hijopota, Que viene algo mejor. Argentina, Comic Con y Comic Convention Latinoamérica se están matando vía redes sociales. ¿Y por qué? Pues vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito. <coughs> a ver, perritos. Pone, eh, mandó eh, Comic Con Argentina, pone eh, un cartel que dice Atención, somos la única Comic Con oficial de Argentina, no te dejes engañar En relación al uso indebido de la marca del evento Comic Con Convention Latinoamérica poder lean atentamente los, el siguiente post Ahora vamos a eso, amigo ahora vamos a eso Pequeña Sorry Sorretel Bueno, bueno, le, le sigo leyendo. No te dejes engañar, en la Argentina Comic Con hay una, hay una sola Comic Con oficial. Leer atentamente este post. Ante la gran cantidad de personas confundidas y engañadas por las publicaciones y la venta ilegal de entradas para el evento Comic Con Convention of in America, eh, para las fechas del 7 al 9 de octubre del, del 2022 en el centro de convenciones de Buenos Aires aclaramos que nuestra empresa no organiza, eh, no organiza ni tiene relación alguna con dicho evento Argentina Comic Con posee el registro de las marcas Comic Con Argentina y A.C. entre otras eh, Comic Con Convention Latin America es la empresa peruana Ticket Solution S.A.C. que confunde a los fanáticos argentinos de manera ilegal que no es una empresa constituida conforme las normas legales del país y tampoco se encuentra registrado en la AFIP ni cuenta con quit, en defensa de nuestro fans, viendo la gran cantidad de damnificados que compraron sus entradas en dólares en una web extranjera, no recibieron absolutamente nada que lo acredite procedimos a la, a, con la, eh, procedimos con la representación letrada del doctor eh, es, con, no sé, José Pablo al iniciar acción judicial ante el juzgado civil y comercial federal número 2 de los fines de solicitar una medida cautelar de razonable que razonablemente fue otorgada al sen, al, por el juez. Es ¿Qué mierda es que, que, que son estas personas? ¿Qué nombre de mierda es este? 5 es Juan Gabriel Juan... Bueno, Jambelán, Ordenando que a Ticket Solution S.A. Cheche de forma inmediata el uso de la denominación Comic Con Convention of Latin America y o cualquier otra denominación similar a la marca registrada. Y B. Que se abstenga de difundir publicaciones comerciales en todos los medios de comunicación posibles y en todas las redes sociales como ser Instagram, Facebook, y otras eh, que contengan la denominación Comic-Con Convention Latinoamérica continuaremos con la labor judicial por los daños y prejuicios a una acción colectiva contra Ticket Solution S.A. y quienes eh, sean solidariamente responsables informamos que gracias a la medida cautelar de Ticket no realizará el evento en Argentina pero aún la actualidad eh, pero aún en la actualidad de manera ilícita y engañosa, lo siguen promocionando. Si compraste entradas vendidas de forma ilegal para este evento engañoso, podrás comunicarte con el equipo de abogado a cargo de realizar las acciones judiciales al eh, 5950-3552 o... Bueno, y ahí te entra al puto cosa y fíjate. Toma, qué liada, amigo. Qué liada. Olo, olo, esto está... Está gordo. Y bueno, bueno, pero los otros no se han quedado atrás. Eh, vamos, vamos, vamos, vamos a ver eso, a ¿eh? ver. Oh, ahí está la, la respuesta de, de... ¿Cómo se llama esto? De Comic Conve Convention of Latin America. Oh, oh, tiembla. En este momento está temblando el tío Shur y Javier el Canejo. Está estanco preocupado, eh. Estoy en un salseo argentino, chabón. Amigos de Argentina... Como parte de nuestro tour internacional 20, 2022 y. Eh, ¿2022? ¿2023? Teníamos programado la realización de nuestro evento en la ciudad de Buenos Aires para el mes de octubre. Lamentablemente, una Comic Con local ha registrado nuestra marca Comic Convention Latinoamérica en ese país, a pesar de que nosotros ya la teníamos registrada dicha marca en nuestros países de origen. Hace mucho tiempo, bueno, que tiene que ver que vos lo, lo, lo, lo tengas en tu país de origen y. Bueno. Eh, mientras nuestros abogados toman las medidas necesarias para solucionar este impasse, esto ha generado que nuestro evento se posponga, siendo ustedes, queridos amigos, el público seguidor original de la Comic Con Convention Latinoamérica. Y eh, los más perjudicados, sabemos que esperaban que, que por fin nuestra convención de nivel internacional llegara a su país. Ciertamente, nuestro propósito en toda Latinoamérica es llevar diversión generando, a su vez, puestos de trabajo. Disfrutar juntos del evento de cultura pop más grande de Latinoamérica. Bueno, bueno, bueno, bueno. Me encanta porque se están autolomeando los huevos. bien ahí. Me gusta. Me gusta cuando la gente se autolome los huevos. Eh, los grandes artistas invitados para, acom para acompañarnos... En el evento y nosotros mismos lamentamos mucho este problema eh, originado por terceros, ajenos a nosotros, pero tengan paciencia, no se dejen sorprender, no se dejen sorprender, porque la original Comic Con Convention llegará a Argentina muy pronto, con calidad y nivel de artista que nos, ca que nos caracteriza. Bueno, bueno, bueno, viene esto. Oh, viene basadísimo, amigo. ¿eh? Están picantes, picantes, picantes, eh. Nada va a evitar nuestra llegada a Buenos Aires. Muy pronto anunciaremos la nueva fecha de nuestro evento al Argentina. Con nuestro socio estratégico, ¡toma! Con la, con la nueva marca en Argentina. Aquellas personas que deseen la devolución de su dinero pueden comunicarse a nuestro email de info. Los que eh, adquieran su entrada y deseen asistir a nuestro evento en la nueva fecha programada, les ofrecemos la oportunidad de ingresar con un acompañante ¡Ul! y esperamos disfrutar juntos del evento de cultura pop más grande de Latinoamérica. ¡Qué tirada de huevos, amigos! ¡Qué tirada de huevos! Hay una chica tal, dice una chica Andrea Celis dice ¿Y Chile para cuándo? Eh? Es que ya, ya están saltando. Ustedes, ustedes, ustedes viven aplazando eventos en los distintos países. ¡Toma! Ustedes solo viven aplazando eventos en los distintos países. ¡Toma! Es, es que... Uh, está duro, ¿eh? Está duro, gente, está duro. Me, me gusta, ¿eh? Me, me, esto, esto me ha gustado. Esto me ha gustado. Yo, yo digo, bueno, llegaba a hablar de anillos de poder, de uh, mirar el, el evento de mierda eh, que pasó, eh, que, no sé, hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, un día antes, eh, Nia Lack ya sabía lo del parkour ¿Cómo es que sabía un día antes? Sí, apareció en el stream de ella Ya lo sabía un día antes Lo que iba a venir al otro día Eso lo dijo ella Se mandaron a la frente Al Gref. sabe todos los mapas Y le va diciendo a las personas Es un de puta Pero esto es mucho mejor, amigos Esto es mucho mejor ¿Cómo se autolame los huevos? Es que cada uno está diciendo Yo soy el mejor eh, Yo me la, me la paso por los huevos Es que cada uno está uf, Está duro Vamos a le Quiero leer los comentarios que dice eh, Que dicen en Argentina Comic Con es el único mega convención de Argentina y sigo con ellos Es eh, buena, pero si obviamente es el único evento Argentina, no seas tonto eh, La mejor convención y la única que realmente que se preocupa por los fans es Comic Con es la Crack Bang bong. Toma, ahí saltó otro y es la Crack Bang bong. Toma, no será mucho, ellos no se llaman a sí mismos Comic Con ni como ustedes dicen Al no ser de Argentina, en su país se pueden llamar como quieren Uf. Que está muy complicado ¿eh? está eh, es que están, uh, están muy saladitos, debo decir que también, que acá a la Comic Con, eh, también le, le encanta autolamarse los huevos y que también a veces cuando tienen idea puesita la tiran, ojo, tampoco me tires como que, ah bueno, estás pagando en dólares, hijo de puta, te este también cobran caro eh pero si algún día me quieren invitar así como pase de prensa, yo todo yo todo bien, aguante la Comic Con Argentina, yo, con ustedes, panitas pero bueno, bueno, bueno, me ha gustado, es ¿eh? Quilombo, quilombo lindo, ¿eh? Ricolito, rico ¿eh? Ricolino. Vamos, vamos a ver qué pasa en estos días. Voy a seguir atentamente, eso fue hace 4 horas. Hay comentarios de 4 horas. Eh, voy, voy, a, voy a estar al tanto y le voy a informar de, de, de esto, porque también es una putada. Hay que tener en cuenta de que eh, hacen falta más eventos en Argentina, hay eventos grandes. Y también de, de, de gaming, de cosas, hacen falta más eventos Y ya esto es como marcar terreno por, por el nombre eh, Y es como que uf, te metiste acá, no vengas acá Pero también, o sea, seamos sinceros La de Argentina hace dos eventos al año y los dos son exactamente iguales Son iguales Tal vez el de Navidad es un poco más pobre que el de cosas Pero son iguales, o sea, que, y, si vas a hacer dos eventos al año tratar que sean distintos, o sea, me un, po un poquito más de onda y también permitir que entregan otro, otro evento, no, es que no van a dejar crecer a nadie tampoco eh, Ojo, ojo, quiero ver, la, quiero ver cómo se, se termina esta este novela, este, este, este bardo, eh Quiero ver si, lo, si lo, la gente esta puede, The Comic Compassion of in America, eh, lo puede traer, no sé, estaría bueno eh, Yo digo que también, es que, eh, o sea, si vos quieres superarte a ti mismo, eh, necesitas competencia también bueno, no hace mal un poco de competencia y estaría bueno, así que que haya competencia, de que veamos, porque capaz que lleguen y es una puta mierda. Y la gente va a decir, no, me vuelvo a Argentina con mi con". Es que si no, así, porque contra quién ofrecer Antiguamente estaba el anime Free, y ahora pem, ni, ni, ni existe. Entonces, es que Busby es el mismo evento de mierda todos todo los mismos años. Traten de meter un poquito de emoción, traten de traer un poquito más de cosas también, ¿eh? Y te, no, no le vendría mal un poquito de competencia. Pero bueno, eh, voy, a estar, voy a estar poniendo al tanto de, de esto, que me interesa, ¿eh? Me ha gustado. Eh, ah, y saben qué? Eh, esto eh, también quería hablar. Eh, van a aumentar los mangas eh, porque se viene el de cajete en Argentina y tampoco podemos comprar juegos. Eh, que lo no van a romper el culo por donde sea, amigos. ¿Qué quieres comer? ¿Torta o te sientas? Eh, eh, elijo la torta. Me siento en la torta y me como la polla hijo Y nos estamos viendo, gente. Hasta el próximo video. Chao, chao. Y un beso en el culo a todos. Puto.